Bienvenido, eh, voy a hacer una muy breve semblanza de la doctora Carla, quien es licenciada en Derecho, tiene una maestría en Trabajo Social enfocada hacia proyectos sociales, es doctora en Filosofía del Trabajo Social eh, enfocada también a políticas comparadas de bienestar social. Las líneas de investigación que trabaja, es la resiliencia y los procesos que viven las personas y familias víctimas en entornos violentos, narcotráfico, guerras y conflictos armados. Tiene proyectos de intervención social orientados a la prevención de la violencia hacia la mujer, promoción de la equidad de género, proyectos de vida en familias complejas y la atención social a víctimas de entornos violentos. Ha realizado eh, recientemente estancias académicas internacionales en España, en la Universidad de Murcia, en donde ha trabajado familia, el poder En Colombia, con la Universidad de Medellín, ha coordinado la maestría en Conflicto y Paz, en donde eh, eh, digamos que, eh, ha desarrollado el tema Familias y Mujeres Víctimas de la Violencia Armada. Más recientemente, algunas de sus... Eh, Conferencias y ponencias internacionales han sido en Santiago de Chile y en La Habana, Cuba. Actualmente trabaja eh, investigación de procesos de resiliencia en personas que han padecido desaparición forzada de uno o más integrantes de su familia en México en el CRIM, el Centro Regional de Investigación Multidisciplinaria de la UNAM, en colaboración con el doctor Roberto Castro Pérez. Eh, como ven, hace ya algunos unos años que ha trabajado este tema y entonces, bueno, vamos a dar paso a la conferencia, la familia, la escuela y la comunidad como espacios residentes frente a contextos de vulnerabilidad y violencia. Creo que es un tema que está en el ambiente no solamente eh, en, en esta comunidad, sino en todo el país, de ahí la, la importancia de de tocar estos temas. Adelante. Muchas, gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Me escuchan bien? Sí. sí, sí. Muy bien. Eh, bueno, pues bienvenido. Muchas gracias por acompañarme, sobre todo en estos temas que cuando los tocamos nos apachurra el corazoncito, nos revuelve el estómago, infinidad de, de padecimientos que se nos, se nos dan cuando tocamos el tema de violencia y vulnerabilidad. Agradezco mucho a, a la doctora Susana la invitación que me hace aquí a, al, al auditorio para platicar con ustedes a través de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Estoy muy agradecida por este espacio porque eh, son necesarias eh, las discusiones, las reflexiones sobre el tema de violencia y vulnerabilidad, pero no nada más eh, sobre estos temas, sino sobre las acciones para contrarrestarlo. Eh, como podrán eh, apreciar a través de, de la semblanza que comentó aquí la doctora pues eh, mi línea de investigación tiene que ver con eh, familias y personas afectadas por entornos violentos que esto abarca desde guerras, guerrillas, este, narcotráfico y bueno todos aquellos eh, movimientos armados que, que producen contextos pues, de vulnerabilidad eh, yo mis estudios sobre resiliencia eh, los comencé con buscadores de asilo y refugiados de guerra eh, países como Siria, Ciudad de Nigeria, eh, en, y que fueron a buscar refugio en un país como Noruega. Entonces, a través de ellos comprendí lo necesaria que era la resiliencia y las pocas alternativas que tiene una persona que cuando es desplazada, pues, este... Puede, puede sobrellevar las situaciones de un trauma y en un país totalmente ajeno a de este de origen. Te este, comento esto porque eh, la violencia genera desplazamiento efectivamente y, y genera vulnerabilidad y se reproduce como una espiral. Entonces, este, cuando uno ya es desplazado o sale de, de su país, pues tiene pocas alternativas para ser siguiente pero en, en un país como México tenemos diversos factores que todavía nos pueden a, ayudar bajo estos contextos. Entonces, eh, me gustaría comenzar con esta frase, eh, toda, eh, todo estudio sobre violencia, todo esfuerzo que se haga sobre conocer la violencia, sería estéril si no eh, planteamos alternativas para contrarrestar. Bueno entonces eh, me gustaría comenzar con una cita de Boris Aeronita que es eh, un gran teórico al que admiro mucho, es francés pero eh, su origen es, un, eh, es judío y él es una de las eh, personajes eh, pues más que, ha, que ha aportado más al tema de resiliencia y eh, él es eh, víctima o sobreviviente del holocausto él a los seis años perdió a toda su familia, eh, su familia fue eh, asesinada y eh, él fue pues, dirigido a un campo de concentración y eh, en ese campo de concentración fue rescatado por una enfermera la cual eh, pues a, a través de, de sacar a una mujer moribunda del campo de concentración lo escondió debajo de la, de la camilla y fue de esta manera que, que él pudo sobrevivir a los seis años y de ahí pasó de casa a hogar en casa a hogar en casa a hogar. Y cuando él cuenta su historia personal, pues no la cuenta bajo el drama, él la cuenta riendo, ¿no? Y él dice: Yo me parto de risa, en cada que cuento mi historia. ¿Por qué? Porque encuentra el humor un factor y empieza a contar: Sí, sí, me pasó esto, pero aparte yo viví estas cosas, sí, sí. Entonces fue una forma de ver la vida que le permitió eh, incentivar los factores de resiliencia y, como tal, eh, comenzó a estudiarlos y, bueno, pues él es. Eh, un, eh, su línea es desde la psicología, desde la psiquiatría y es uno de los eh, grandes teóricos que aporta más al tema de resiliencia. ¿no? Entonces él dice: Una desgracia nunca es maravillosa, es un fango helado, un barro negro, una escara dolorosa que nos obliga a escoger, a escoger que someterse sobreponerse entonces es algo que a mí me gusta mucho resaltar ante una desgracia ante un evento traumático ante un entorno tan complicado pues tenemos dos opciones ¿sí? construir aparte de la realidad que ya está construir una realidad bajo eh, el sufrimiento o una realidad que nos dé oportunidades para sobreponernos ¿sí? Eh, esta frase es universal y no se sé la teoría a ningún teórico pero dicen por ahí eh, el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional entonces pero cómo descubrimos las formas resilientes para sobrellevar la adversidad si para eso estamos hoy aquí haciendo esta primera discusión y eh, pues dándote a, a la reflexión bueno y por ahí hay otra teórica, soy yo, que estoy empezando con los temas de resiliencia y esta es una de mis frases, la violencia aunque sea cotidiana no se puede normalizar, la resiliencia en cambio es un proceso natural que ocurre en todo espacio donde haya vida. Y eso es muy importante, no por cotidiana la violencia, no porque la veamos desde que amanece hasta que anochece, es natural ni la podemos normalizar ¿Sí? hay que entender que la adversidad es parte de la vida y como tal nos acompaña siempre ¿Sí? pero la violencia no es natural entonces de un lado tenemos la adversidad pero de otro lado también podemos tener la resiliencia porque la resiliencia es un proceso que va a ocurrir en cualquier espacio donde haya vida por ejemplo si a ustedes se le rompe un huesito pues el hueso tiene la capacidad de recomponerse ¿sí? por ejemplo ahora en el Amazonas con, con esta tragedia para todos los seres humanos este, del incendio pues los que más vamos a pagar esa tragedia somos nosotros porque al final de cuentas el ecosistema va a resurgir la vida va a volver, va a renacer y a veces lo hace de maneras hermosas entonces la resiliencia es un proceso natural Podemos tener de un lado la adversidad, pero del otro lado la resiliencia que nos puede acompañar siempre. ¿Por qué charlar sobre resiliencia? ¿Por qué es importante que en este espacio universitario estemos charlando sobre este tema? ¿Por qué es importante que futuros profesionistas como todos ustedes estén aquí hoy para discutir sobre el tema? Bueno, es importante decir que México ahorita está bajo una violencia extrema, que esta violencia extrema tiene ya más de dos décadas, de perdón, de una década, poco más de una década, que eh, eh, ha dado cifras espantosas, ¿sí? entre ellas, y porque es mi tema, lo voy a mencionar, y porque el pasado viernes fue el Día Internacional eh, de la desaparición cruzada, este, pues tenemos cerca de 41 mil personas desaparecidas a nivel nacional. 41 mil personas desaparecidas en poco más de una década. Tenemos 26 cuerpos sin identificar de servicios forenses. 26 cuerpos sin identificar. No estoy contando restos estoy hablando de cuerpos, hay que sumar los restos que se encuentran en las más de 3.000 fosas clandestinas a nivel nacional, y las que están registradas, porque todos saben que Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, muchos estados son grandes fosas clandestinas. Entonces el problema de violencia que tenemos hoy en día es grave, y no tiene precedentes. México se caracterizaba por ser un país pacífico, un país amigo ¿sí? eh, cuando yo era chiquita que no pasa mucho tiempo ¿eh? este, pues yo preguntaba ¿para qué era el ejército? ¿para qué son las fuerzas armadas? y me decían, pues para ayudar en los desastres naturales esa era nuestra referencia ¿sí? pero hace dos exenios atrás la referencia cambió las políticas de seguridad pues trajeron mucha violencia a nuestro país entonces, ¿qué vamos a hacer frente a esta nueva realidad? Es grave porque las desapariciones que han ocurrido en México, ¿por qué digo que no tienen precedentes? Si hay una historia detrás de desapariciones en México, a través de la guerra sucia, las desapariciones de los 70, por ejemplo, ¿no? El caso Radilla, el caso Luzo Cabañas. O sea, ¿por qué yo digo que no hay precedentes? Pues por las cifras. Y por ejemplo en Latinoamérica, pues sí tenemos eh, ahí un, una historia ¿no? que antecede por ejemplo las desapariciones del cono sur bajo regímenes de, de, de dictadura, y con Pinochet por ejemplo en Chile ¿no? Eh, pero bueno, hablando del cono sur Argentina, Uruguay y Chile pues suman en todo ese régimen de dictadura sí, que fue más o menos dos, dos, dos décadas, pues 13.000 mil desapariciones trece mil ¿no? las cuales fueron superadas por Colombia porque en un periodo de 60 años, 60 años, se registran 82 mil desapariciones, pero 60 años. Y aquí estamos hablando que del 2007 al 2019 tenemos 41 mil personas desaparecidas. Entonces, por eso es importante charlar sobre resiliencia. ¿no? Y ahí les puse algunas citas. El estudio de la violencia debe favorecer la exploración sobre la comprensión y la promoción de la resiliencia a nivel personal, familiar y comunitario. Ahora, eh, del otro lado dicen que eh, en los contextos bajo constante transformación y los individuos involucrados en eventos violentos tienen diversas formas de reaccionar ante estos. Entonces, por eso es importante estudiar el tema de resiliencia. ¿Por qué? Porque no todos, eh, no todas las regiones tienen eh, la misma estructura para proporcionar factores donde se pueda vivir el proceso resiliente. O sea, no es lo mismo eh, vivir bajo un contexto violento en Morelos que vivirlo en Guerrero, ¿sí? o que vivirlo en el norte del país. No es lo mismo vivir violencia en Monterrey, que vivir violencia en Jalisco no en Guadalajara o en la Ciudad de México hay diferencias y hay diferencias en la recomposición del tejido social la verdad es que ahorita Yucatán es el único estado que está dando el ejemplo de vivir en armonía pero de ahí afuera ¿cuál más? por eso ahora todos los profesionistas debemos de conocer sobre los temas y las alternativas que tenemos para hacerles frente bueno, para mí es muy importante eh, reconocer el concepto de resiliencia, porque ustedes tendrán acceso a muchos conceptos de resiliencia ¿sí? y van a decir, a ver, entonces resiliencia es igual a bienestar. No, no lo es. Resiliencia tiene que ver con una adaptabilidad. No, tampoco. O sea, como si yo digo que la violencia no es natural, aunque o sea cotidiana, uno no se puede adaptar a contextos violentos. ¿Sí? hacen lo que sea por sobrevivir, por, por sobrellevar ¿no? pero adaptarse adaptarse no es entonces ¿qué es la resiliencia? nosotros retomamos el concepto que hace Boris Ironica, eh, donde se entiende la resiliencia como un proceso que requiere de diversos factores internos y externos que faciliten un desarrollo para sobreponerse y hacer frente a, a la adversidad entonces no hablo de adaptación Menos de superación, la palabra superar no existe en, en términos de, de los contextos que yo manejo, que son este, pues, desaparición, sí, de ejecución, no puede existir la palabra superar, pero sí sobrellevar. Entonces, resiliencia es un proceso que implica factores internos, factores externos, y que auxilian a una persona que después de haber vivido un trauma, Puede, so, uh, puede regresar a la vida, puede regresar de la oscuridad y puede sobrellevar y hacer frente a la adversidad. Hay un antecedente histórico del uso del concepto en las ciencias humanas, porque la resiliencia en, en la etimología de la palabra viene de, de la palabra latina resilium, que significa dar un paso hacia atrás, remontar hacia atrás. Y eh, esta palabra fue utilizada primero por las ciencias físicas para hacer referencia a un material que después de ser manipulado vuelve a su estado original. Hagan de cuenta como una liga, en bueno, una liga ejercen, ejercen presión, la estiran, la estiran y después de que dejan de presionar vuelve a su estado original. Ese es el proceso resiliente, ¿sí? volver al estado original. Pero en las ciencias humanas, eh, pues este concepto fue utilizado para dejar de llamarle a los niños que después de haber sufrido algún evento traumático o vivir en una precariedad, pues tenían una historia de éxito, entre comillas, así lo dicen los autores de los 70 este, Y a estos niños les llamaban invulnerables. Y la realidad es que ningún ser vivo es invulnerable. Nosotros somos finitos y por ello somos vulnerables. ¿sí? Entonces, la palabra invulnerable pues, pues, está mal empleada. Para eh, pues, contrarrestarla, utilizaron la palabra resiliencia. Entonces, en vez de llamar a los niños eh, invulnerables, les pues, empezaron a llamar resilientes. Y el estudio eh, sobre resiliencia ha priorizado los grupos de menores de edad. Por eso hay eh, cierta tendencia a decir que los niños son los más resilientes, o los que tienen más este, capacidades resilientes. Pero en realidad eh, no, o sea, cualquier persona puede ser resiliente a cualquier edad. ¿sí? Los adultos mayores son personas resilientes también, eh, pero depende de los factores tanto personales como sociales que tengan para poder vivir los procesos. Tan es así que, por ejemplo, eh, hoy en día las mujeres que están poniendo el ejemplo sobre resiliencia en nuestro país son las mujeres que están buscando a sus desaparecidos. Y si ustedes eh, pues se dan cuenta, son más mujeres las que están en colectivos, más mujeres las que están eh, buscando en terreno, las, más mujeres las que buscan en cárceles, pero son mujeres en su mayoría. Adultas mayores, o sea, son las abuelitas, ¿no? Las que están buscando. Mayores de 60 años, o sea, hay mujeres de 70 años que están subiendo cerros, eh, buscando el terreno, no están bajando a minas porque ya sería demasiado, tienen que hacer rapero, ¿no? Pero ellas son las que están buscando. Y son las personas más resilientes que ustedes puedan encontrar. ¿Y de qué edades estamos hablando? Por eso es que hoy en día en México se va a ser un campo de estudio muy importante para crear nueva teoría, porque están sucediendo cosas que, eh, aunque han pasado en, otro, en otros países, estos contextos son muy diferentes. ¿sí? Y bueno, entonces, eh, vamos a seguir aquí. Sobre el concepto les decía, eh, van a encontrar diferentes autores que hablen, hablen sobre adaptación, capacidad, competencia, ¿no? pero nosotros lo que retomamos más es un proceso, o sea, la resiliencia no es, no es lineal, no es estática, es un ir y venir, alguien que ha sufrido un trauma tendrá días buenos y días muy oscuros, y después días buenos y otra vez días muy oscuros, o sea… Nadie puede garantizarles una felicidad absoluta después de un trauma, dice Boris Sairunica, ¿no? O sea, lo que da la resiliencia es esa oportunidad para robarle a la vida momentos de felicidad, pero no es una felicidad continua. ¿sí? Eh, entonces, eh, hoy en día la resiliencia pasó de ser algo absoluto que se medía incluso por escalas, que se atribuía a la capacidad individual, este, pues ahora eh, pasa a ser algo relativo, que depende de factores eh, sociales, también factores familiares, donde todos podemos ser partícipes de que alguien que haya padecido un trauma pueda ser resiliente. Entonces, eh, pues ustedes van a estar expuestos a muchos conceptos, a muchas revisiones teóricas, y pues habrá eh, grandes teóricos y, eh, que han aportado muchísimo a la ciencia social que podrán decirles, no, el, el concepto está vinculado meramente a la, a la adaptación, ¿no? Y ahí es que por ejemplo tenemos a Meister, Mexten Smith, eh, pues Bernard, eh, que son más que nada teóricos de, de antes de, del milenio, que hablaban sobre una adaptación exitosa en el individuo frente a la adversidad, pero después vienen otros eh, teóricos que hablan más de una capacidad, que es una capacidad humana, universal, para hacer frente a las adversidades. Y, y ya más contemporáneos vienen otros teóricos. Eh, ahí me faltó poner a Borisa Erunica que hablan sobre un proceso proceso dinámico donde las influencias del ambiente y del individuo interaccionan y en esta relación recíproca eh, pues se les permite a las personas eh, contrarrestar la adversidad entonces pero bueno la como les decía es un proceso eh, que sube y baja que no es estático por lo tanto es dialéctico entonces eh, en esta dialéctica pues hay dos enfoques, ¿no? enfoques mínimos que aluden al rol de la adaptación y enfoques máximos que refieren a la transformación y al crecimiento. ¿sí? O sea, por ejemplo, y voy a regresar otra vez a mi tema de estudio porque es del cual puedo dar más ejemplos, eh, la, hay una cuestión de género muy importante en torno a la desaparición o sea, en cifras generales la tercera parte de las personas desaparecidas son mujeres el resto son hombres la mayoría son hombres ¿sí? es un tema de género importante o sea, desaparecen más hombres que mujeres pero quienes enfrentan el problema de desaparición, es decir, las, famili las familias y las que están más al tanto de los procesos legales de búsqueda y de búsqueda de terreno, y de búsqueda de justicia y de búsqueda de reparación, son mujeres entonces las mujeres son las que están siendo más afectadas por la desaparición y ante esto eh, podemos encontrar los niveles de resiliencia máximos, ¿por qué? porque ellas, eh, primero, o sea, es imposible que alguien que ha sido traumatizado pues eh, al otro día sea resiliente, o a la semana, eso es imposible ¿Sí? el proceso lleva meses, o lleva años, ¿por qué? porque se muere en vida Sí, hay que tener un desa desarrollo postraumático, y eso los psicólogos no me, no me dejan mentir, hay que tener un desarrollo postraumático y en ese desarrollo hay eh, días donde se muere en vida. ¿no? Dice Eduardo Galeano en una de sus frases, se muere de muchas formas, se muere socialmente, se muere familiarmente, se muere políticamente, se muere de amor, se muere físicamente. Entonces las personas que viven un trauma mueren de muchas formas. Por eso el ser resiliente es regresar a la vida. Y entonces hay que comprender ese periodo donde están muertas, donde están sin eh, ningún recurso mental para poder decir, bueno, ahora tengo que generar resiliencia. Eso solamente pues les pasa, a, o sea, que tienen que activarse inmediatamente a la mayoría de las mujeres que pierden a su pareja, que les desaparecen a su pareja y tienen eh, bebés o niños muy pequeños, ¿no? ellos son las que las empujan a levantarse, pero no es inmediato. Entonces, eh, la transformación y el crecimiento que le, las mujeres viven, las mujeres que, que pierden a un ser amado de esta manera tan cruel y que viven un proceso de transformación y crecimiento que se refiere a un máximo de resiliencia, pues ya sí existen y están en los colectivos, porque estas mujeres nos están enseñando lo que es una resiliencia individual, grupal, eh, comunitaria, so, o sea, social y política. Y yo siempre lo he dicho, o sea, la resiliencia es una decisión porque reconstruirse es una decisión, sobrellevar una adversidad es una decisión y no es fácil, lleva tiempo y necesita diversas herramientas, pero es una decisión es una decisión personal es una decisión grupal es una decisión social pero es una decisión política también, porque estas mujeres pues, al exigir búsqueda verdad, reparación justicia también tienen que hacer acciones políticas y eso les ayuda a seguir en pie a seguir con vida entonces ahí tenemos un máximo de resiliencia pero por ejemplo un mínimo ¿cuál sería en materia de resiliencia que habla aquí el autor de adaptación eh, tenemos algunas personas eh, que también pierden a sus hijos y son varones, son hombres y permiten que sean las mujeres las que vayan al frente sí, y ellos pueden estar colaborando en otras cosas a lo mejor seguir proveyendo ¿no? a la familia y eso es una colaboración muy importante otros hombres dicen no, yo prefiero cerrar un duelo o sea, cerrar un duelo y decir, ya no están aquí y seguir adelante o hay hombres también que mueren de dolor precisamente por no externarlo por no comentarlo no sacar las emociones no vienen muchas enfermedades este, y ahí estamos hablando del rol de adaptación de decir mejor no, mejor dejo que mi mujer sea la que busque, ¿no? Mi mujer de 70 años, de 60 años sea la que busca, y yo ayudo en otras cosas. No hay, o sea, hay hombres que buscan, ¿sí? hay hombres que están al frente, pero en general, en general, son más las mujeres. Entonces ahí podemos ver una diferencia de, de adaptación eh, y transformación. Entonces, eh, eso es muy importante. Y el generar resiliencia, eh, así como la violencia es una espiral, nos afecta a todas, generar resiliencia también nos impacta a todos. Porque, por ejemplo, y hablando otra vez de los colectivos, los colectivos pasaron de, de juntar o agrupar mujeres que buscan a sus desaparecidos, pasaron a buscar a los desaparecidos de todos, y de buscar a los desaparecidos de todos, pasaron a generar acciones para que a nosotros no nos pase lo que a ellas les pasó interesante, ¿no? Bueno, hablemos de algunas características de, sujeto, de sujetos resilientes. Eh, bueno, pues tiene que ver con una facilidad de comunicación, con pensamiento crítico, etcétera, etcétera, esas tengo enumeradas, confianza, autoconocimiento, que tengan un proyecto de vida, eso es importante, eh, este, la autoestima, el sentido del humor, y eh, pues que tengan eh, ahí unos procesos de identidad pues muy, con vínculos muy fuertes, eh, etc. ¿no? La creatividad es muy importante también en los procesos de resiliencia, o sea, las personas que son afectadas por la violencia o la vulnerabilidad, si se acercan y hacen proyectos creativos, ayudan a generar la resiliencia. Por ejemplo, hoy en día existe el grupo Marabunta, no sé si han escuchado de él, que Marabunta eh, genera, eh, pues proyectos artísticos y proyectos de comicidad y hacen reír mucho a los colectivos que son afectados por la violencia bueno, la resiliencia tiene un enfoque relacional ineludible o sea, nadie puede ser resiliente en sí mismo a menos que sea eh, Tom Hanks haciendo la del náufrago ¿no? este, pues hay pues, un ejemplo resiliente individual pero ya viviendo en sociedad, nadie es resiliente por sí mismo, se necesita también del otro. Eh, tengo ahí algunos autores, la mayoría pues son eh, autores eh, que han hecho estudios en Colombia, donde hay, dicen que los lazos relacionales que unen a personas y sistemas permiten caminar hacia una trayectoria compartida, y eso es importante para generar resiliencia. Eh, entonces, los factores... Eh, que fomentan la resiliencia, tienen que actuar de forma eh, relacionada. Y bueno, estos factores pues, van a responder a contextos y circunstancias diferentes. Por eso les decía, no es lo mismo un evento violento en una región que en otra. Lo mismo son los procesos de resiliencia. O sea, si no nos volvemos si nosotros no volvemos a recuperar el espacio público, por ejemplo en Cuernavaca, si no hacemos de nuevo nosotros las plazas de Cuernavaca, la Plaza de Armas, las diferentes parques pequeños, ¿no? Si no los hacemos de nosotros y si no los utilizamos para generar, por ejemplo, proyectos sociales, proyectos artísticos, ¿no? Este proyectos comunitarios, pues difícilmente vamos a volver a ser una sociedad resiliente. ¿no? Pero, por ejemplo, en otras comunidades, a pesar de. Eh, vivir una violencia extrema, pues sí, eh, se adueñan de nuevo del espacio público, ¿no? Y como les decía, o sea, todos somos vulnerables. Desde ser, de, de ser seres vivos somos vulnerables. O sea, no podemos evitar ser presas del azar en algún momento. Pero lo que sí podemos evitar es vivir con miedo y dejar de hacer cosas por el miedo. Bueno. Entonces, um, okay. eh, algunos sistemas y procesos involucrados en la resiliencia frente a contextos de adversidad pues tienen que ver con eh, la cultura y la sociedad. La, eh, cuando las personas sufren un, un proceso traumático, eh, la fe y la religión son factores que inciden de manera muy positiva para generar resiliencia y eso es importante reconocerlo. Eh, la, los valores, las tradiciones, este, los rituales, lo, incluso la legislación, también es importante eh, como sociedad conocerla para generar procesos resilientes. Y yo hablo de, de la religión en materia de, este, de violencia, que sí es importante porque yo quiero comentarles que cuando comienza esta oleada de violencia eh, tan pues tan exacerbada eh, comienza en el norte, en la área fronteriza y se va bajando a los demás estados Morelos ya tenía otro tipo de violencia sí, o sea, Morelos no es nuevo ya tiene su propia experiencia ¿sí? pero eh, los grupos criminales pues, fueron bajando del norte ¿no? entonces eh, cuando esta violencia llega por ejemplo a la ciudad de Monterrey eh, lo primero que, que pasó en la ciudad de Monterrey fue que los templos cerraron sus puertas sí. o sea las iglesias las católicas cerraron las puertas y esto fue en el 2000 eh, del 2008 al 2012 más o menos que cerraban las puertas, nada más las abrían para dar la misa y órale todos por fuera, vámonos ¿No? casi los corrían entonces muchas eh, familias que estaban eh, padeciendo el homicidio, la ejecución, la desaparición de un ser querido, pues demandaban que las abrieran, porque necesitaban acercarse, necesitaban llorar, necesitaban este donde hablar con Dios, ¿no? Ellas decían, este, y, y les cerraban las puertas. ¿Por qué? Porque dentro de este clima de violencia, el estigma social es un presente. O sea, la gente piensa, ¡ay! le pasó por algo, los mataron por algo, los desaparecieron por algo, y eso no es verdad. A cualquiera nos puede pasar bajo este clima de violencia. ¿Sí? Y yo tengo que sumar a esto que estoy diciendo, a esta reflexión, que nadie merece desaparecer y nadie merece ser ejecutado. Y si ha delinquido, lo que merece es un juicio pero no la desapareció. eso a nadie le debe de pasar y lo que sucede en México a nadie le debió de pasar nadie debe de desaparecer no deberíamos estar hablando de esto siquiera porque no debe de suceder sí, pero bueno, volviendo al tema de religión, pues fue muy importante esto, entonces yo hablando con los sacerdotes ellos decían, es que no, no sabemos cómo ayudar, no sabemos cómo escuchar, no sabemos qué hacer pues mejor que se vayan a sus casas y no era así la jugada o sea, decían las familias, pues es que nosotros no queremos que nos escuchen ni que nos resuelvan, queremos el espacio para orar, ¿no? Entonces eso era importante. Y este, yo no soy religiosa, ¿eh? Hasta diría que soy un poco agnóstica. <risa> pero me gusta hablar de este tema porque la fe y la religión es importante para alguien que ha vivido un trauma, ¿sí? Y hay que reconocer La religión da un vuelco. O sea, después de, de más de una década de violencia... Ahora lo que están haciendo muchos templos y muchas iglesias católicas, sobre todo en estados como Guerrero, Sinaloa, es abrir sus puertas, dar espacios de oración, dar espacios de espiritualidad y todavía más complejo, están invitando a los victimarios que de manera anónima dejen mensajes para que puedan ellos ser interlocutores con las víctimas y decirles dónde buscar ay no, qué fuerte pero eso ha sido de mucha ayuda entonces los pares eh, en, en, cuando se vive un evento traumático y hay pares hay alguien más que ha vivido el mismo evento traumático que yo, también ayuda o sea, reconocerse en el otro crear procesos identitarios, vínculos ¿sí? dicen las, las familias de los desaparecidos es que nadie nos va a comprender lo que vivimos y la verdad es que no quiero que nadie nos pueda comprender al 100% lo que viven, porque implicaría estar en su misma situación. No. Pero sí comprenderlos hasta, hasta donde podamos, ¿no? Porque ya entre ellos, entre los miles y miles que se están hoy agrupando, pues se entienden. Se saben hermanos del mismo dolor. Ahora, la familia es un grupo importante para generar resiliencia. Pero no podemos dejarles toda la carga a la familia. En la residencia tenemos que aportar todos, más todavía cuando la familia es gacha, porque hay, eh, eh, la verdad, en materia de, de familia, cuando nosotros los teóricos hablamos, cómo cuesta trabajo eh, reconocer a la propia familia. Podemos hablar de las demás familias, explicar los procesos de dinámica familiar. Como profesionistas podemos decir, no, sí, mira es que en la familia, tu familia, etcétera, los psicólogos, no, mira es que tú tienes que hacer esto. Somos expertos, pero a la hora de tocar nuestra propia familia, caray no, no todos la tenemos perfecta, pero no es cierto, no es perfecta. La familia es un espacio muy complejo que genera vulnerabilidad genera violencia y genera otras cosas bonitas. ¿sí? Pero entonces tenemos que comprender este grupo social como grupo complejo y decir, bueno, puede ser generador de resiliencia, sí, pero también puede ser generador de violencia. Por eso no hay que dejarle toda la carga a la familia, ni idealizarlo. Bueno, y ya les decía, también la resiliencia es una cuestión personal de autorregulación, respuesta al estrés tiene que ver también con autoestima. entonces, insisto resiliencia no es sinónimo de bienestar ¿no? por ejemplo, estos autores entrevistaron a supervivientes del holocausto que no habían desarrollado patologías físicas o mentales probaron que un factor de prote protección esencial era el sentimiento de coherencia eh, pero ¿qué es este sentimiento? este constructo implica eh, tres nociones, cuáles son comprender comprender en qué situación estoy ahora después de haber padecido un trauma manejar, la capacidad de manejar qué herramientas tengo para manejar ahora el trauma, con qué cuento y darle un significado, darle el significado al trauma, yo siempre digo lo que, eh, o sea el evento de violencia tan traumático no debió de suceder entonces, es un poco estéril estar buscando el por qué, por qué, por qué. Para materia de resiliencia es más propositivo entender para qué, darle un significado. ¿sí? Cuando yo hablo de resiliencia, me gusta mucho mencionar una técnica japonesa que eh, se aboca a reconstruir vajillas eh, de cerámica o de porcelana que se quiebran y ellos las reconstruyen con hilos de oro entonces eh, la vasija vuelve a ser la vasija después de esa reconstrucción pero tiene cicatrices de oro entonces la ventaja es que esas cicatrices le dan un, un sentido peculiar de belleza o sea la vasija jamás va a volver a ser la vasija que era ahora está reconstruida con hilos de oro y fortalecida eso es como la resiliencia, ¿no? Eh, entonces, eh, ahora las personas afectadas por la violencia, para ser resilientes, tienen que darle un significado nuevo a lo que les pasó. ¿Cómo dar ese significado? Pues yo cuando hago investigación social, una de, de mis participantes me decía, pero con groserías, ¿no? O sea, si yo no quiero ser resiliente. Yo jamás hubiese querido ser resiliente, porque no, no. Nunca hubiera pensado que me iba a pasar lo que me pasó, ¿no? pero ya pasó. Entonces, no podemos dejar de estar enojados por lo que nos pasó, pero sí podemos vivir sin en enojo. No podemos cambiar lo que nos pasó, pero sí podemos cambiar cómo lo vamos a vivir en un futuro, cómo lo vamos a procesar. Entonces, eh, hablando del holocausto precisamente, eh, hay tres estudios que hizo Boris Ironica. uno fue sobre niños que habían eh, estado en un campo de concentración y habían sido de los privilegiados que rescataron otro grupo de niños eh, fue sobrevivientes del holocausto también que estaban en un campo de concentración y este había sido bombardeado y se destruyó entonces los que sobrevivieron a este bombardeo pues fueron su campo de estudio, y el tercer grupo de niños eh, del holocausto que sobrevivieron fueron aquellos que no habían eh, sido apresados, que no habían sido concentrados en campos de concentración, sino que estos niños son los que lograron, junto con eh, algunos eh, padres combatientes que eh, lograron eh, insertarse a, pues ahora sí que a las fuerzas armadas enemigas de los nazis, y eh, daban batalla, ¿no? entonces este grupo de niños eh, habían ayudado a sus papás ayudado a que híjole, ¡Qué fuerte ¿no? pero al campo de guerra, o sea, eran los que les pasaban la, la, las armas los que las ayudaban a darles mantenimiento los que junto con sus padres planeaban dónde poner minas entonces Boris dice, bueno de estos eh, tres grupos vamos a ver cuáles presentaron más posibilidades o experimentaron más espacios resilientes yo pregunto a ustedes cuáles creen que fueron los niños rescatados a un campo de concentración, los niños aplastados por un bombardeo y que finalmente lograron sobrevivir, o los niños que ayudaban a sus padres combatientes. ¿Quiénes creen? Pues los niños combatientes. Desafortunadamente, no, no, más violencia, no, bueno, no. Pero lo que pasa es que los niños no generaban todavía esa conciencia de daño que puede tener un adulto. Simplemente para ellos era, a ayudar a mi papá contra los malos. ¿Sí? Y toda la construcción social en torno de esos niños fue que no fueron pasivos, que fueron actores. ¿Sí? Entonces eso es muy importante en los procesos de resiliencia. No quiero decir con esto que la violencia sea la respuesta a la violencia, porque no lo es lo que quiero decir es la capacidad de agencia que hay en un ser humano para hacer una construcción social y darle otro sentido a su realidad construir su realidad de manera diferente porque ante este clima de violencia es fácil decir es que está de la perdón, mi francés, no puedo decir eso no, ok, este, es que está muy mal esta situación ¿sí? está muy mal y todo el día ir por ahí, voy a la UAM y me meto a mi facultad y es que está muy mala la situación porque allá afuera se está embalaseando y etc, etc. ¿no? Y voy muy mal a la UAM y me voy cuidando de todo el mundo porque todo el mundo es enemigo y todo el mundo me quiere raptar y subir a una camioneta. Y, y, y yo entonces reconstruyo otra realidad, ¿sí? aparte de la que ya existe, genero más malestar, con la construcción que hago de mi propia realidad ¿no? entonces no, no podemos permitir que la violencia nos arrebate más de lo que ya arrebató no podemos dejar que se lleve más de lo que ya se ha llevado, entonces tenemos que construir tejido social para eso insisto la resiliencia es un proceso y lo vuelvo a repetir es un proceso que implica factores internos, factores externos, para facilitar a un individuo que ha vivido un eh, evento traumatizante a sobrellevar la realidad. Entonces, la resiliencia es algo que se construye colectivamente, que se humaniza y que da lugar a cada persona. Qué bonito es hablar de resiliencia, ¿no? ¿Ya tenemos poquitos? Ah, que tenemos siete minutos, Vamos a terminar. Híjole. Bueno, lo que quiero decir es que la resiliencia eh, es un proceso difícil, es un proceso necesario, pero no podemos equipararla a una historia de éxito. ¿Por qué no es una historia de éxito? Veámosla como una esperanza realista que ocurre en la familia en la escuela, en los grupos, y sobre todo en actividades como el deporte y las artes. Híjole, me voy a quedar bien corta, me faltaron muchas, porque necesitaba hablar sobre la resiliencia en el campo de la educación, la resiliencia en el campo de la familia, ¿no? Pero, eh, bueno, vámonos rápido. ¿Existe la resiliencia familiar? Sí. ¿Hay factores? Sí. El SIDO puede organizar un taller para, para que ustedes conozcan las herramientas que podemos comentar. Sí, ¿verdad que sí, doctor? Sí. ¿Ok? Eh, hay los factores para propiciar la resiliencia familiar rapidito. Se habla de flexibilidad, no estar negados a ayudarnos a nosotros mismos y a ayudar a los demás. Se habla de cohesión familiar, unión familiar. Claridad, ser claros con la familia, qué es lo que está pasando y cómo lo podemos resolver. Expresión emocional, se vale llorar, llorar no es malo. Vivir con el ojo sí es malo, pero llorar de vez en cuando no es malo. ¿sí? Y hay que colaborar en la resolución de problemas. Hay retos para enfrentar en, en la escuela, en materia de educación, en las universidades, muchos retos. Pero lo que sí es cierto es que la escuela y la residencia son una alternativa, sí es posible hay que reconocer la importancia de la interdependencia a hoy en día ningún profesionista puede actuar solo en materia de resiliencia ¿sí? necesitamos colaboración entre todos y reconocer la resiliencia en diferentes eh, dimensiones este me lo voy a pasar ¿sí? y dejar a un lado los prejuicios, el estigma social hay que trabajarlo y aquí en este espacio de la universidad es eh, una fuente para hacerlo. La sola, solidaridad. Y la solidaridad aparece más frecuente en situaciones de pobreza o emergencia. Somos un pueblo solidario y un pueblo resiliente. Y el ejemplo fue el pasado este, te, el terremoto ¿no? que ocurrió y ahí se vio lo fuerte que somos. Entonces, eh, ya para terminar... Tenemos que generar un abrazo social con la resiliencia. Primero debemos de ser empáticos, hay que reconocer nuestras fortalezas, hay que tener memoria de lo que nos pasó y lo que nos está pasando, la memoria sirve para dar no repetición. El respeto, el respeto a los otros es importante, sobre todo el acompañamiento, acompañar a los otros. Y bueno, eh, el abrazo escolar puede ocurrir, generando comunidad no competencias no no enseñar a los chicos a ser el mejor sino enseñar a colaborar para tener una sociedad mejor, eso sería más bonito ¿no? y bueno, tenemos que repensar hay recomendaciones pero eh, primordialmente la resiliencia en el espacio comunitario es posible, tenemos que generarla y como decimos en la UNAM hay que hacer comunidad Ojalá la Ubuayam también lo tome. Vamos a generar comunidad con ellos, ¿no? Y bueno, entonces, eh, en la comunidad, algunos aspectos que promueven la resiliencia son la identidad, la organización, la convivencia y la cohesión ante las demandas sociales. Me gustaría, eh, ¿si ¿sí me alcanza a leer esto? Terminar con esta cita de Boris Ernica, donde dice, el regreso a la vida se realiza en secreto, con el extraño placer que proporciona el sentimiento de vivir una prórroga. El trauma ha hecho a la personalidad anterior, y cuando nadie reúne los pedazos para frenar su dispersión, el sujeto queda muerto o no vuelve bien a la vida. Sin embargo, cuando se ve sostenido por la actividad cotidiana de las personas que están cerca de él, y cuando el discurso cultural da sentido a su herida, consigue retomar un tipo de desarrollo distinto. Todo traumatizado está obligado a asumir un cambio. De lo contrario, permanece muerto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ven el tema es... Este... Censo súper interesante, se podría discutir sobre diversas aristas. ¿no? Creo que podríamos dar paso a dos o tres preguntas para, para escucharles. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Yo quería hacer un, más bien un comentario. Este, yo leí el objetivo y hablaba sobre las alternativas que se pueden desarrollar a través de los espacios familiares, este, escolares y comunitarios, sobre este contexto de violencia. Yo escuchaba que usted hablaba hace rato de que una, una de las formas es perder el miedo ¿no? y recuperar estos, espacios, recuperar estos espacios públicos como plaza de armas y estos lugares, pero... En el discurso, usted mismo lo dijo Se escucha muy bonito la Hablar de resiliencia es muy bonito Pero yo no me las imagino A mis profesores de posgrado A los profesores investigadores Caminando en Plaza Lido, en Degollado Que vayan a un bar aquí en Yupis ¿no? donde, este, Acá abajo Donde mismo aquí una estudiante De la universidad pues, eh, Fue encontrada muerta Entonces este, es muy eh, Muy padre en lo, en lo teórico En el discurso pero en la práctica hay mucha distancia no este, no creo que esa sea una alternativa perder el miedo o sea, ir a un bar es asegurar ser parte de las estadísticas de palaciados o muertes ¿no? entonces yo creo que pensaría más no ser sé, una alternativa de hacer fiestas privadas o yo esperaba escuchar un poquito más de estas alternativas, a lo mejor ya no le dio tiempo pero era lo que yo esperaba escuchar, ¿no? con su objetivo claro Ah, a ver si ¿sí me escuchan. Sí, este, oye, yo lamento mucho no haber cubierto de todo el objetivo de la conferencia. Lo que pasa es que es un tema muy amplio y es tan complejo lo que nos está pasando que créeme que nos llevaría aquí a lo mejor un congreso de cuatro días hablando y hablando y hablando. Pero lo importante eh, de esta charla es sensibilizarlos a todos ustedes sobre las alternativas que sí existen y que las podemos crear todos juntos. Actualmente nadie tiene la respuesta para terminar con este tema de violencia no la tiene el gobierno no la tienen las universidades no la tienen los profesionistas y no, no, no la tienes tú ni la tiene nadie de manera individual Esto es una construcción que hacemos todos es picar piedra y es lo que se está generando entonces este es como el primer pasito para en este espacio poder eh, discutir y reflexionar Mira, eh, el miedo es imposible perderlo. De hecho, el miedo a veces es eh, una herramienta que te salva la vida. ¿no? El problema es cuando se convierte en pánico. El problema es cuando generamos enajenación a través del miedo. Entonces... Eh, me, me gusta mucho que hayas tocado el punto de yo no veo a los académicos caminando allá, yo no veo a los profesores sobre todo me gusta cuando mencionas el problema de que no se puede ir a cual bar a los yuppies sí, sí. ese este es el peor de los problemas que pasó este, fíjate que por eso hablo de hacer comunidad porque la comunidad lo hacemos todos y yo creo que no se debe de dar paso a académicos que viven en el limbo y desde abajo pueden hacer un estudio social. Yo creo que es muy importante vincular la investigación con la intervención y generar comunidad todos. Entonces, yo no tengo la respuesta, ni te puedo dar las herramientas para hacer de nuevo la plaza de armas, nuestro espacio público, hacerlo nuestro. Pero sí te puedo decir... Que existen ejemplos a través de mis estudios que he hecho, a través de mis experiencias en la misma Colombia, con, con mujeres víctimas de mina antipersona, por ejemplo, que es esa mina que pisas y que cuando hace clic tú ya sabes que va a volar parte de tu cuerpo, entonces que tienes que quitar el pie de la manera más estratégica para que te vuele lo menos posible. Te puedo decir que ese grupo es resiliente y que ha hecho otra vez la comodidad suya, aun cuando las FAR acaba de declarar que va a volver a, a tomar las armas. ¿sí? pero sí es posible. Entonces, aquí eh, nosotros podemos generar nuestros pe pequeños espacios comunitarios. A lo mejor no podemos rescatar el bar Yupis ahorita, ¿sí? pero podemos generar resiliencia en nuestro salón de clases. Podemos juntarnos como, como, como colegas, como estudiantes en la casa de alguien ¿sí? platicar. Y el miedo a lo mejor va a existir, sí, pero no actuar conforme al miedo. El miedo mal encaminado genera enfermedades y no ayuda en la resiliencia y yo creo que si sí hay que involucrar a los profesores si sí hay que involucrar a los académicos y ya estamos comenzando no porque este vínculo que estamos haciendo la doctora Susana y yo pues es importante porque tenemos en planes talleres para desarrollar estrategias y yo creo que hay muchos académicos muy sensibles interesados ahora en generar acciones eh, también eh, tengo que decir que habemos académicos que estamos pues, trabajando al lado, nunca adelante sino acompañando al lado a familias que están viviendo estos procesos y que también tenemos miedo eh, yo por ejemplo los veo a ustedes, hablo y todo, y bien contenta y todo, pero pues también digo, ay, la torre, alguien me está escuchando, ¿no? No lo vaya yo a molestar. Pero el miedo no me va a paralizar. Yo soy parte de la comunidad y tengo que generar comunidad. Y al menos eh, en mi tema de estudio, pues ya lo estamos haciendo porque estamos, estamos acompañando a las familias de personas desaparecidas estamos caminando con ellas, estamos generando investigación para generar propuestas de acción. ¿sí? Entonces, eh, pues esa, esa realidad que me mencionas sí es constante, pero no es para todos. O sea, se está, se está construyendo otra alternativa y yo espero que juntos podamos construir. No, doctora Carla, yo quisiera felicitarla porque la plática es muy provocadora, es una plática que nos deja pensando mucho, pero sobre todo nos da una esperanza. Y yo creo que nuestros universitarios eso es lo que necesitan. Necesitan saber que sí hay posibilidades de un mundo mejor, que toca construirlo, que no se va a formar solo, y que gente valiente como usted nos estamos buscando hacer esas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Realmente es un tema muy interesante eh, y uno de los temas emergentes que nos toca platicar, sobre todo como instituciones educativas que responsabilidad social. Y bueno, en tu conversación eh, planteabas sobre algunos retos en el campo de la educación. Creo que de alguna manera ya lo venido trabajando, pero me gustaría escuchar esas recomendaciones que de alguna manera tenías para, para el campo educativo y cuál es el papel del docente en estos contextos. Sí, muy importante la pregunta, gracias. Eh, principalmente es eh, combatir el estigma social y desde el docente mismo o sea, por eso hablaba de la importancia de dejar a un lado el miedo porque un docente con miedo frente a grupo nos ayuda poco para el proceso resiliente porque el estigma es el producto también del miedo y del sentimiento de vulnerabilidad entonces lo primero que hay que hacer es trabajar los estigmas sociales los prejuicios y eh, trabajarlos a nivel personal para poderlos trabajar frente al grupo, ese es el, uno de los retos más importantes el segundo reto es generar comunidad ¿Sí? como les decía, no generar solo competencias para ser el mejor, sino competencias para generar comunidad, para que la comunidad sea mejor no sean, sino sean, ¿no? El tercero es repensar junto con sus estudiantes, repensar, discutir estrategias. Los profesores aprendemos mucho de los alumnos. Todo el tiempo aprendemos de ellos. Entonces, hay que dejar a un lado la prepotencia académica y trabajar de la mano con ellos para poder reconstruir serían los principales retos que yo. Gracias. Hola doctora, muchísimas gracias por, por compartir parte de su experiencia. Sí, efectivamente, eh, yo vengo de Zacatepec, que también suspendieron clases por, por toda, todo el sentimiento de violencia que existe, violencia latente. Comunicados donde se lanzan eh, toques de queda, comunicados que no se sabe dónde vienen. Entonces crea un ambiente bastante perverso, pero nosotros ya habíamos pasado por este tipo de eh, eh, situaciones. ¿no? Hace aproximadamente en el 2000, en el 2009, fue que asesinaron a un capo también en Morelos, a Bertrand este, y ocurrió mucho lo que está pasando ahorita en estos momentos. Estamos hablando de una situación civil, pero también estamos hablando de algo que, eh, a lo que de alguna manera nos ha venido preparando la misma situación. En aquel momento, la plaza se peleaba por, por el mercado de droga. Ahora no solamente es el mercado de droga, sino también es el mercado de la extorsión. ¿no? allá es bien sabido que eh, los comerciantes pequeños comerciantes son extorsionados tienen, tienen derecho de piso eh, les tienen derecho de piso para comercializar cualquier tipo de cosa principalmente aquellos negocios que venden alcohol entonces eh, esta experiencia nos ha llevado a justamente a tomar este tipo de, de de prevenciones cerrar las escuelas ha sido una usted hablaba de experiencias en el norte donde se cerraban las, las iglesias y eso provocó provocaron situaciones adversas eh, la pregunta va en el sentido de, de, de conocer justo eh, cómo se ha aprendido de la violencia usted al inicio señalaba que, que todo estudio de violencia tiene que ir acompañado por por intervenciones, ¿no? pero, pero yo consideraría que la violencia de repente nos ha rebasado y tenemos que salir de manera muy creativa de todo lo que está pasando, ¿no? porque pues, nadie sabe qué hacer hasta que le pasa. ¿no? Entonces, no sé si usted ha encontrado dentro de toda la experiencia en, este, en México, en otros países, de qué manera se va aprendiendo la violencia. ¿Cuáles han sido, eh, no sé si nos puede compartir un ejemplo, para eh, tratar de empezar a hacer eh, algo aquí en, aquí en Morelos? Muchas gracias eh, por la pregunta. Eh, mira, yo quisiera tener la respuesta para eso. Si la tuviera, a lo mejor me contrataban allá en el gobierno, ¿verdad? como asesora del presidente, quién sabe. No la tengo pero eh, podemos construir Mira la violencia genera reacción y genera eh, ruptura de, del tejido social ¿sí? entonces la violencia está presente y está inundando nuestros entornos yo mi propuesta es no le demos más espacio del que ya tiene no permitamos que abarque todo nuestro sentido de vida sentido de vida la resiliencia construye genera alternativas fíjate las dos líneas ¿no? lo que la violencia genera y lo que la resiliencia genera y propone ¿no? entonces eh, si nosotros conocemos más sobre eh, experiencias resilientes herramientas para la resiliencia alternativas para hacer comunidad para generar comunidad pues estaremos eh, combatiendo que la violencia sea una espiral que se robe más de lo que ya nos robó nosotros como sociedad estamos expuestos poco podemos hacer o sea no, no podemos entre, eh, no podemos enfrentarnos a estos grupos criminales porque no somos criminales estamos ¿no? pero entonces sí podemos irnos por la otra vía, no perder nuestro tejido social. Y sí, y sí hay experiencias muy buenas sobre eso. Desafortunadamente estas experiencias eh, ocurren con personas que han sido muy lastimadas directamente. Entonces ellos generan eh, una nueva comunidad, generan nuevos grupos, generan nuevas acciones el reto de nosotros ahora como país es generar acciones resilientes, generar regenerar el tejido social volver a apropiarnos de nuestra comunidad, lo cual no es una tarea fácil, ni hay receta para ello ni podemos implementar eh, estrategias que en otros países se han implementado podemos conocerlas, pero no implementarlas porque no somos un laboratorio ¿no? que va a retomar este, recetas ajenas es una construcción que tenemos que dar poco a poco, estamos picando piedra, pero sí es posible. Entonces, eh, yo te puedo decir que ahí en tu comunidad están sucediendo cosas terribles y que están generando reacciones como cerrar la escuela, porque se sienten vulnerables, se sienten expuestos, pero no pueden cerrar la escuela todos los días y no pueden encerrar a los niños todos los días y no puedes... Ir de la, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, porque eso lo único que va a hacer es eh, generar más violencia, de verdad, y en otros ámbitos. Entonces, si las familias que eh, tienen personas desaparecidas se han organizado para hacer búsquedas en terreno, que es lo más doloroso que pueda haber, y que nadie quiere organizarse para eso, pero se han organizado para ello, pero han reconocido que no pueden pasarse las 24 horas buscando y como tal, buscan en las miradas por ejemplo, que hacen, buscan, buscan cierta parte del día en terreno, pero la otra parte del día cocinan todos juntos y comen todos juntos, y la otra parte del día se la pasan riendo, contando chistes, bailando y todo. Están generando comunidad, no están permitiendo que la violencia les arrebate más de lo, de lo que ya remataron, pues yo creo que una comunidad que ha sido afectada por estos entornos violentos, pues también se puede organizar y no para decir, oye, ya viste la balacera, que hubo y que tal grupo, que no sé qué, que ahora a lo mejor nos podemos organizar pues para decir, pues, oye, vamos a hacer un torneo de fútbol o vamos a hacer un torneo de ajedrez o qué tal si este, o sea, a la tercera edad le encanta bailar ¿no? ¿por qué no generamos estos espacios de baile? ¿por qué no recobramos de esta manera nuestro espacio público? tampoco es irnos a exponer a la plaza de armas y decir ¡aquí estamos! ¿no? ¡Valeantes, vengan, aquí estamos! no somos invulnerables para reconocernos como, o sea reconocer esta vulnerabilidad y saber que estamos expuestos, pues tenemos que saber en dónde podemos empezar a generar pequeñas acciones. Por ejemplo, aquí todos platican, es la primera acción. A lo mejor tú después te vas con un grupo de amigos y hablan sobre esto. Y a lo mejor en tu comunidad dicen, oye, pues a mí me gusta jugar ajedrez. ¿Qué tal si nos juntamos en, en casa de no sé quién y jugamos ajedrez? Y pues de paso ponemos ahí musiquita rica o cocinamos algo juntos. ¿sí? pues sería bien padre. ¿no? no hay que esperar a que nos toque la desgracia para generar comunidad. Alguien más? Yo quisiera comentarle, eh, este, la felicito porque no es un tema, como ya lo han dicho todos, pero tiene razón, no hay que esperar para poder este, empezar un proceso de cambio, ¿no? exactamente, no no podemos implementar acciones que se hacen en otro lado aquí porque no somos iguales todos llevamos un proceso diferente todos lo aplicamos diferente y sobre todo pues ¿cómo se dice? Ser? ¿Cómo se dice? ah, pues este. bueno, lo resentimos ¿no? sobre todo así que este sería muy bueno que implementara más talleres de, de de este tema, porque pues efectivamente eh, abre puertas. Y las puertas también abren caminos y bueno, así se va Muchas gracias. Gracias. ¿Qué profesión tienes? ¿Te estás estudiando? Sí, estoy en la Facultad de Ciencias Químicas. Ah, híjole, tú y yo podemos hacer una muy buena mancuerna Qué bueno que ya te propusiste como voluntario. Ah, bueno. Mira, fíjate que hay unas ferias de ciencia que se pueden orientar a niños abierta pública que la universidad esté segura que podría dar espacios para ferias de ciencia y donde tú eh, desde tu disciplina puedes eh, enseñar ciencia para niños y entonces otorgar un espacio para los niños de Morelos que están perdiendo sus espacios públicos para que vengan y conozcan y hablen de otra cosa que no sea violencia ¿no? de hecho yo he implementado cerca de mi casa yo este, a veces imparto clases de inglés y también de dibujo. Digo, es por eso que también <coughs> hay que empezar a promoverlo, ¿no? Sí, este, muchas gracias y gracias por tu intervención, qué padre. Y pues, este, bueno, y, y ahorita tú me dices qué hacemos, ¿no? para <risa> Pues, gracias.